Mi amor, tú eres mi alma gemela ah. Mi Loraine María Pérez La consentida de Jairo No sé qué tienen tus besos que me embelezan, me vuelven loca Tú me haces subir al cielo Cuando me besas me siento dichosa ¿Cómo podría vivir estando lejos de ti? Si eres mi alma gemela Solo soy feliz y te tengo a ti Tú eres mi vida entera ¿Cómo podría vivir estando lejos de ti? Feliz y te tengo a ti Tú eres mi vida entera Tú, tú eres mi alma gemela Tú, tú haces parte de mí Mi espíritu vuela Para estar cerca de ti Mi espíritu vuela Para estar cerca de ti Nelson Benavides y Bolívar amigos. Para el niño Alejandro José Álvarez Castro con cariño. Julisa, Juliana, Jenny y Silvia Elena. Los Amores de Francisco Mes.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 Manuel